Pam y Tommy es una miniserie basada en la complicada relación entre Tommy Lee y Pamela Anderson y el famoso video sexual de la pareja. Pero la serie no inicia con ellos, ni con el infame video, sino con Rand Gautier, un electricista que trabaja para ellos. Es a través de Rand que tenemos un contacto inicial con la pareja y todas nuestras suposiciones son confirmadas. Tommy Lee y Pamela son tal cual como uno se los imaginaba. Una pareja un poco odiosa, superficial y muy sexual. Es interesante este acercamiento porque a medida que avanza la serie vamos conociendo a los personajes principales y nos damos cuenta que esa primera impresión no es la realidad. La serie eventualmente toma partido y se pone de lado de las celebridades y en especial de Pamela. Pam y Tommy es una miniserie de 8 episodios que humaniza a Pamela Anderson y Tommy Lee y nos muestra el daño que el video sexual filtrado causó en sus vidas. También logra evidenciar cómo el internet ayudó a normalizar, a hablar sobre esos temas tabús y a revolucionar la distribución de la pornografía y el contenido digital. Pam y Tommy es absurdo por momentos, cuenta con unas actuaciones maravillosas y el maquillaje es sencillamente impresionante, pero creo que le faltó algo de humor y se me hizo un poco lenta en algunos momentos. Sin embargo, es muy interesante y le doy 3 estrellas y media de 5.